Buenas, eh, en este video voy a comenzar a dar el curso de Java desde cero. En el video anterior, en, en el curso introductorio, pues di acerca de cómo instalar el IDE de NetBeans 8.2 eh, integrado directamente con el JDK para que pues pueda correr el lenguaje Java pueda ser interpretado. Eh, básicamente Java es un lenguaje de programación orientado a Ketos, eh, básicamente es, es su función y corre muchas plataformas eh, windows linux o mac o, o mac cualquiera eh, puede correr java java es un lenguaje de, eh, de los más potentes que existen en el mercado de java y así que hoy tenemos el gusto de aprender java de una manera gratuita y de una manera sencilla ok de, les pido eh, a todos que me pueden apoyar es suscribiéndose al canal y compartiendo los videos así que hoy vamos a comenzar con lo más básico de un lenguaje de programación y es hacer un hola mundo, en este caso les voy a enseñar a cómo hacer un hola mundo en, en, en java, eh, este, el id es, es NetBeans con el cual vamos a trabajar, puedes trabajarlo con el que tú gustes, con Eclipse si gustas. En mi caso, en este curso vamos a trabajar con NetBeans, ID eh, en la versión 8.2. NetBeans es un ID, un entorno de desarrollo para, diseñado prácticamente de cero para, para Java. Pero también él puede, eh, ah, puede programar PHP si gustas en el área web. Entonces, para comenzar vamos a decir nuevo proyecto. Vamos a escoger una Java application o una aplicación de Java. Vamos a decirle Next aquí puedes buscar el project location donde vas a guardar tu proyecto y el project name que es el nombre de tu proyecto y en este caso vamos a colocar hola mundo y aquí pues te dice si cre quieres crear la, la main class o la clase principal y pues en este caso lo vamos a dejar así voy a dar finish y bueno pues, vamos a esperar aquí dice create new project que es crear nuevo proyecto y esperamos un momento para que nos cree el nuevo proyecto en este caso les voy a enseñar la primera salida de, del entorno Java, eh, cómo podemos dar un mensaje de salida en el entorno Java. Eh, entonces, aquí en este caso nos coloco unos comentarios. Desde ya podemos aprender que los comentarios en Java se hacen barra y asterisco y cerramos con asterisco y barra. En este caso lo dejaré o aquí está para aprender cómo hacer comentarios dentro del código de java eh, hace una clase principal una clase principal que es la main y aquí me dice todo code application here o sea el código de, de lógico de toda tu aplicación va a ir de, eh, dentro de la clase principal ok entonces en este caso yo voy a, a decir para salir un mensaje para dar un mensaje voy a decir en este caso, una abreviatura sería SOUT. Eh, si vieron cómo lo hice, cómo lo hice solo escribí SOUT. En el caso de comenzar, sería System.OUT. System.OUT. En este caso, voy a, a, a quitar la, la complicidad. Voy a decir Print y voy a decir un pequeño caso, el pequeño caso eh, voy a decirle hola mundo desde java, eh, java desde Codinámico. vamos a guardar nuestro proyecto y vamos a correr de este lado tenemos las opciones de depuración de correr o de compilar el programa en este caso java necesita ser compilado para poder interpretar si dar un, un, un resultado aquí en el output aquí en el output tenemos el mensaje que hemos impreso que es hola mundo Java desde de, de, de Codinámico y es la primera, eh, el primer paso a comenzar en este mundo grandioso de Java en este caso vamos a comenzar directamente y quiero que presten mucha atención a lo que vamos a hacer porque desde ya voy a comenzar de una manera rápida y sencilla para avanzar de una manera profesional en este, en este curso vamos a decir las variables las variables eh, primitivas como son llamadas como char, boolean, string o in eh, pueden ser declaradas de la misma manera o, o generalmente de cómo se declaran aquí en java por ejemplo en java podemos decir string eh, nombre podemos declarar o instanciar una variable en este caso me la señala porque no está instanciada la voy a instanciar eh, voy a decir codinámico y <coughs> me va a poner un chulito enseguida un entero lo podemos hacer de esta forma, in por ejemplo, edad, voy a decir 21, o podemos decir sin comillas, 21 eh, podemos decir boolean eh, por ejemplo, b es igual a true sabemos que este boolean es un tipo booleano que es verdadero o falso el entero que acepta solo números y el string que acepta una línea de caracteres. También tenemos el char. Vamos a decirle C. Vamos a que acepte un carácter, eh, digamos la C de codinámico. Y en este caso vamos a imprimir lo que tenemos acá de esta forma. Eh, en este caso, vamos a hacer un salto eh, sencillo. Eh, digamos, vamos a hacerlo de esta forma. A la manera antigua por ahora. Y vamos a decir que nombre para concatenarlo vamos a hacer con más y vamos a decir lo que tiene nombre en este caso me lo señala de una manera correcta que es lo que vamos a utilizar en este de este lado y voy a hacer otro otro espacio así vamos así a decir eh, edad dos puntos aquí en esta forma estamos en edad vamos a decir también eh, eh, vamos a el boolean es eh, saben que es verdadero o falso entonces vamos a decir estado digamos y vamos a decir eh, boolean que es b en este caso vamos a imprimir true y también vamos a imprimir char y vamos a concatenar c eh, para esto puedes darle control s para guardar directamente y vamos a ejecutar nuestra aplicación y lo hace de una manera sencilla que dice hola mundo java desde codinámico el nombre que tenemos que es codinámico la edad 21 estado true chart que es c en este caso voy a hacer un cambio que es a false y vamos a correr vamos a guardar con control s vamos a correr y ahí me va a guardar los datos eh, como tal eh, sigamos con este curso y quiero que presten mucha atención en este caso estamos aquí con este con este entonces vamos a hacer un, una pequeña suma o resta para que vean los operadores eh, lógicos de java que ya deberían estar eh, en esta posición de hacer un, una, un operador lógico en este caso voy a decir in número 1 es igual a 20 in número 2 número 2 es igual a 40 y voy a decir que la suma en este caso en este caso cuando los números son enteros en eh, la suma va a ser entera también si, la, si eh, voy a hacer un ejemplo y voy a decir la suma es igual al número 1 más el número 2 en este caso y voy a decir eh, eh, doble que es, es para eh, por ejemplo 35 doble eh, 37 en este caso tengo que colocar un nombre de la variable sería nota 1 y aquí nota 2 para que sea un, un, un doble vamos a hacer un asignamiento que es con el igual y acá también hacer un asignamiento y en este caso para recibir esto si lo colocáramos ahí key con in sería un error un pecado hacer eso sería doble y vamos a decir suma total, y vamos a decir, eh, sería nota 1 más nota 2, ¿por qué les digo con un pecado? porque estamos recibiendo dobles, vamos a recibir eh, este tipo de datos, y no podemos convertirlo en entero, porque nos va a dar un, un error, Entonces, en este caso sí lo podemos hacer con número 1 y con número 2, porque son números enteros, en este caso me va a dar 60, la suma, y de este lado me va a dar un no sé un, un 7.2 algo así entonces vamos a hacer eh, esto de una manera sencilla para adelantarlo de una forma que puedan practicar eh, no se olviden que les voy a dejar el código en la descripción así que estén pendientes a todos los videos del canal por favor y vamos a hacer esta suma pequeña sencilla vamos a decir la suma la suma de los enteros es y lo que tiene suma Ok. y también vamos a hacer eh, la suma de, <coughs> de los boolean, de los doble perdón, de las notas es y vamos a decir eh, suma total en este caso control s y vamos a correr de esta forma y aquí me dice, la suma de los enteros es 60, es correcto. Y la suma de las notas es 7.12. En este caso podemos jugar con lo que es multiplicación, división o módulo. Eh, también podemos jugar con todos los operadores eh, aritméticos como tal de Java. Y hasta aquí podemos llegar al primer video de, de Java como tal desde cero. Así que les dejaré el código en la descripción. Recuerden crear el proyecto. Y, y si van a, a copiar el código pues tienen que hacerlo directamente como se hizo en el video, colocar el proyecto llamado Hola Mundo y así podrán copiar todo el código o guiarse de una forma sencilla. Así que les dejo para que practiquen y que tengan buen día. También les invito a suscribirse y <coughs> apoyen el canal compartiendo los videos.